Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video Que yo estoy grabando hoy a la tarde, acá en el medio del campo eh, Perdón, no traje micrófono con antirruido y esas cosas Así que eh, lo más factible es que el sonido no sea de lo mejor y que el amiguísimo viento en algunos momentos interfiera eh, con, esta, eh, eh, con esta presentación de hoy. Hoy te vengo a hablar de algo muy especial, es, eh, antes de que empiece el nuevo año astrológico, el 21 de marzo, eh, va a estar saliendo este video, este video va a estar saliendo 10 días antes, eh, el 11 de marzo de 2023 exactamente, eh, y te quiero hablar eh, de mí, porque te quiero hablar de... Eh, de mi recorrido y por eso elegí estoy de vacaciones en el medio del campo eh, por ahí atrás ojalá puedan ver a, a los caballos que andan pastando eh, atrás de todo van a ver las sierras eh, no es un fondo croma eh, es de verdad eh, que estoy acá en el medio del campo, en el medio de las sierras y, y descansando pero a su vez trabajando eh, porque cuando uno ama lo que hace como es mi caso eh, el trabajo es parte de, del disfrute y y si bien yo tuve la suerte toda la vida de hacer lo que a mí me gusta, que es astrología, hubo intervalos en mi vida que no. Eh, y esos intervalos coincidieron con momentos muy especiales en mi vida. Entonces te quiero contar mi historia, para presentarte eh, el taller que voy a iniciar el domingo 26 de marzo del 2023, una vez más, pero esta vez con algunas cositas especiales. Eh, hasta ahora eh, este taller lo di a, únicamente a personas que supieran astrología, que tuvieran algún conocimiento, aunque sea en astrología. Esta vez este taller lo diseñé para que, aunque no sepas nada de astrología, puedas tomarlo. Este taller le llamo los 12 pasos de la psicoastromagia. Y, y lo vengo investigando esto desde hace muchos años, tantos años que te toque decir cuál es mi edad. Eh, bueno, ahí lo que estás viendo en mi costado de este lado, <ríe> eh, es mi carta natal, así que por la ubicación de mi Plutón podés saber eh, más o menos cuántos años tengo. Eh, yo nací el 17 de diciembre de 1968 a las 23:30 horas. En, en la ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Eh, y el resultante de eso es eh, esa carta natal que está ahí. Eh, o sea que el 17 de diciembre del 2022 cumplí 54 años, o sea, estoy transitando... Eh, mis 55 años ¿sí? estoy viviendo los primeros meses de, de mis 55 años hasta cumplirlos el 17 de diciembre del 2023 eh, y, y la primera carta natal que hice eh, yo tenía eh, 20 años eh, o sea este año voy a estar cumpliendo 34 años de eh, astrólogo pero todo esto empezó mucho antes empezó cuando eh, yo empecé a interesarme por cuestiones eh, que fueran más allá de, de lo que la gente eh, decía como normal, como común. ¿sí? Eh, y me acuerdo que teniendo 13 años había empezado eh, la secundaria, Leí eh, El tercer ojo de Lonza Rampa, y me estalló la cabeza ese libro. Eh, y quería aprender sobre otras culturas, sobre otras cuestiones. Eh, estaba interesada en las religiones. Eh, y... Y un día decidí, eh, yo ya trabajaba, era diarero en una esquina, eh, vendía diarios, en esa época se usaba, eh, acá en Argentina dicen el canillita, y entonces decidí invertir parte de lo que estaba, lo, lo que ganaba, lo poco que ganaba, eh, en un... Eh, curso de eh, de control mental, que era lo que estaba de moda en este momento, del método Silva. Y entonces, nada, me encantó. Eh, y es más, hasta eh, logré algunas cosas. Pero yo decía, ¿por qué? A, esta persona que está al lado mío, eh, no le cuesta nada obtener tal cuestión que yo deseo y yo no logro obtenerlo. O al revés, ¿por qué yo pude obtenerlo y esta otra persona que está acá delante mío sentada no puede salir de eso? No puede obtenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaba. Y así a lo largo de mi vida... Fui transitando religiones, fui transitando eh, cursos, talleres, iniciaciones eh, Así ya muchos años después llegué a, a iniciarme con, eh, con los incas eh, en un hermoso recorrido de 11 días que, que hace Juan Núñez del Prado, un gran maestro, eh, en, en Perú, en Cusco, eh, bueno, en Cusco y en varias zonas más de, de Perú, frente eh, a la zona más cercana al corazón inca que es Cusco. O al ombligo Inca, que es Cusco. Y, eh, y así pasé por varias escuelas. Y en, to en todas veía exactamente lo mismo. Porque aplicando exactamente los mismos pasos en cada cosa que me enseñaban, meditación... Eh, oponopono eh, eh, Animales de poder eh, Ángeles ¿Por qué había algunas personas Que podían lograrlo Y otras que no podían lograrlo? Claro, la iglesia cristiana Que llegó hasta nuestros días Nos habla de que hay personas que tienen fe Y otras que no y entonces basan todo en la fe. Pero a mí me parecía que había algo más que una cuestión de fe. Porque yo soy una persona de mucha fe. Y sin embargo había cosas que no podía lograr. Entonces, allá por el 2010 y recién bajado de... Eh, eh, de la montaña eh, ahí de iniciarme en Perú con los incas eh, empecé a a ver qué es lo que hacía que había personas que sí podían y otras que no y me puse a investigar, por supuesto, como centro, puse a la astrología, porque es lo que yo ya hacía veinte y pico de años en ese momento, en 2010 o 20 años, eh, que venía haciendo. Y así surgió este método, este método que cada año, se perfecciona. Yo le puse de nombre los 12 pasos de la psicoastromagia. Porque psico de psiquismo, eh, yo no soy psicólogo, pero leí mucho a Freud, a Lacan, eh, al conductismo eh, y a tantas otras líneas del psicoanálisis eh, que creo que algunas cosas te psicoanálisis puedo hablar, aunque no sea psicólogo, eh, astro de astrología, porque es lo central, por eso está en el medio, y magia, porque realmente si vos aplicás cada uno de estos 12 pasos, eh, vas a lograr lo que desees en tu vida. Y acá hago un punto para explicar algo muy, muy especial. Que es algo que de alguna manera me provocaron cuando en uno de los talleres provocaron el buen sentido de la palabra, ¿sí? Eh, que me dijeron bueno, yo quiero un millón de dólares y entonces dice, ¿por qué vos no tenés un millón de dólares? y entonces yo me puse a pensar ¿por qué no tenía un millón de dólares? ¿por qué no tengo un millón de dólares? es simple ¿para qué? ¿para qué? Quiero un millón de dólares. Un millón de dólares me crearía un peso innecesario. Eh, ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los guardo? ¿Qué hago? ¿En qué los invierto? Eh, ¿Cómo los protejo? Eh, me haría pensar en cosas en las que no estoy dispuesto a pensar. Entonces digo, yo no necesito un millón de dólares, por eso nunca me lo puse como objetivo. Yo lo que necesito es que el dinero, la economía, lo que, lo que quiero, fluya en mi vida. Y ustedes, fíjense, por eso quería hacerlo con este entorno, de que en, en este momento puedo estar en el lugar que quiero estar, en el medio del campo, con una piscina que hoy no la ven, pero que está allá del otro lado de la cámara, Quería que vieran las sierras, ojalá salga lindo, ojalá salga bien. No yo, yo sé que es algo medio oscuro, pero eh, medio en sombras, eh, pero es que privilegié el, que se viera el paisaje. Eh, en una tranquilidad enorme, eh, charlando con vos, que estás del otro lado del video, charlando con vos que sintonizaste justo este video. Eh, y pude hacerlo. Eh, y vos me decís, cada vez que querés hacerlo, lo puedes hacer. Sí, cada vez que quiero hacerlo, lo puedo hacer. Eso es lo que me da libertad, no tener un millón de dólares. donde uno quiere estar en el momento en que quiere estar o hacer lo que uno quiere hacer en el momento que quiere hacerlo eso es lo que te empodera eso es lo que te da libertad y eso es lo que te enseña este método a ponerte un objetivo pero ese objetivo tiene que tener un para qué. Si no tiene un para qué, no se te va a dar. Y ahí, eso es muy del psiquismo, y ahí empezamos a enlazarlo con la carta natal. Esta carta natal que tengo al lado mío Esta que está ahí no, del otro lado Así <ríe> eh, Esa carta natal La carta natal Que Que me indica Entre tantas Otras cosas Que Que yo tengo A Marte en casa 2 que es la casa del dinero, en Libra, en oposición a Saturno, en la casa 8, en Aries. Y eso tiene un significado especial. Entonces, ahora que te expliqué esto, te quiero contar una de la, de los pases de magia que, que hice en mi vida. Por allá, por el 2010 te decía, creé este método, esto, estos pasos con la astrología como centro, para aplicarlo en mí, primero, y lo apliqué con mucho éxito, escribí un libro que se llama El sexto código respecto a esto, eh, y luego lo, lo comencé a enseñar a familiares, amigos, a clientes muy cercanos, a alumnos, eh, y empecé a dar cursos, talleres, sobre este método. ¿Cuál es la diferencia entre un curso y un taller? Que en un curso vos aprendés todo lo que es eh, teórico. En un taller te enseñan la teoría, pero en el mismo taller aplicás esa teoría entonces esto es un taller porque tiene una dinámica de que a medida que vas aprendiendo los pasos los vas a ir aplicando en vos y vas a lograr conseguir eso que tanto deseas conseguir en el mismo taller durante el taller por eso el primer paso que tenés que dar es decidirte por eso este taller eh, no puedo darlo en forma gratuita, por eso tuve que ponerle un valor a este taller. Y por eso lo que te, te pido para que te inscribas es que pagues el valor de la primer cuota, del primer mes. Porque el primer paso que hay que dar es decidirse, es tomar acción en tu vida. O sea, decir, sí, quiero que cambie mi vida. Quiero vivir así, rabia de sierras, o quiero vivir a la orilla del mar, o quiero... Eh, tener libertad financiera, económica Como le llaman ahora con palabras empompantes eh, ¿sí? O quiero tener una vida saludable O quiero todo eso ¿sí? O quiero tener el amor de mi vida al lado mío La vida es una combinación de todo eso Es una sumatoria de todo eso La felicidad es una sumatoria de todo eso. No me serviría de nada eh, estar solo acá. ¿sí? Me sirve porque estoy con la persona que amo acá. No me serviría de nada eh, estar acá y tener que salir corriendo a la ciudad eh, porque estoy a punto de perder en una inversión el millón de dólares que lo obtuve, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, cuando hablamos de libertad, hablamos de que vos estés con quien querés estar, en el momento que querés estar, donde querés estar, que se combine toda tu vida. Y que además tu cuerpo, o sea, la vida saludable, ¿sí? te acompañe en eso. Eh, y, eh, y puedas hacer lo que vos quieras hacer eh, sin importar los 54 años que tengas o 60 como mi pareja bien eh, entonces el primer paso que tenés que dar es eso, es tomar la decisión es decir, si sí, yo quiero y después, aplicar todos los otros pasos. El sí yo quiero lo tenés que dar antes del, del domingo 26 de marzo del 2023 que eh, comienza el taller. Eh, ¿Cómo lo haces? Llamándome... ...mandándome un mensajito por WhatsApp, por Telegram... Bueno, vos tenés todas las vías... ...igual yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción... Eh, ...todos los datos... ...pero tenés todas las vías para poderte comunicar... Entras a patagoniaastral.com ...y ahí hay un link para inscribirse especialmente en este taller... ...o sea, o, o, o si no te querés inscribir... ...querés recibir más información... ...recibir más información primero... Pero sí te toca aclarar que los cupos son limitados. Sí te tengo que aclarar que voy a necesitar, como condición sine qua non, que tengas tu día, mes, año, hora, ciudad de nacimiento y ciudad de residencia. ¿Por qué? Porque necesito hacer tu carta natal para que sobre ella trabajemos, la astrología como centro. Entonces, eh, dicho esto, eh, te, te cuento cómo fue ese momento tan especial de mi vida. Eh, con mi pareja por temas laborales nos habíamos ido a vivir a Buenos Aires allá vivimos en, en la capital de la Argentina ¿sí? allá vivimos seis años eh, un día dejé eh, de, de trabajar en la empresa que yo para la que yo trabajaba y eh, y decidí empezar a volverme a mi ciudad favorita en este momento, que eh, es Mar del Plata, que es donde vivo actualmente. Eh, o sea, yo viví en Mar del Plata entre el 2000 y el 2006, después entre el 2006 y el 2012. Viví en Buenos Aires y del 2012 a la fecha eh, vivo en Mar del Plata. Entonces por allá, por aquella época, eh, decidí empezar a volver y estaba un poco en Buenos Aires porque uh, yo había renunciado a mi trabajo pero mi pareja no y entonces mi pareja tenía que seguir trabajando allá en Buenos Aires y entonces estaba un tiempo en Buenos Aires un tiempo en Mar del Plata iba, venía y me había puesto unos negocios o sea, nada que ver con toda mi vida nada que ver con lo mío eh, y empiezo en una vorágine de estrés que sin darme cuenta o sí si, Consciente o inconscientemente, tal vez para probarme a mí mismo los resultados eh, de este maravilloso método, me empiezo a separar del método, empiezo a dejar el método de lado. Y mi pareja logra que lo trasladen de vuelta a Mar del Plata, ya vivíamos los dos en Mar del Plata, pero yo seguía en mi mundo de estrés y de complicaciones. Eh, y alquilábamos. Y entonces, eh, un día la dueña donde alquilábamos, que estábamos muy cómodos, era una muy linda casita que alquilábamos, eh, me dice, mira, voy a necesitar que me devuelvas eh, en la casa porque mi hija se divorció y necesita un lugar donde vivir eh, así que bueno, yo no la voy a alquilar más bueno, le dije, está bien estamos pasando por una situación económica muy difícil muy complicada y entonces eh, mi pareja dice bueno vamos a aprovechar para eh, para alquilar algo más barato y le dice no, nunca, vamos a comprarnos nuestra casa, vamos a vivir en casa propia Y, y entonces claro mi pareja me miró y me dijo este está cada vez más loco pero ya hacía tantos años que estamos juntos ya en ese momento hacía muchos años estamos juntos que confió confió en lo que yo le estaba diciendo eh, y no me quiero olvidar de ningún detalle por eso cada detalle es valiosísimo de esto que estoy contando eh, antes de eso exactamente antes de que eh, la dueña me, eh, me pidiera la casa la dueña de esa casa la propietaria de esa casa eh, me encuentro con un queridísimo amigo, aliado, eh, a quien yo le di este método. Y él logró cosas fantásticas con este método. Y entonces le cuento todo lo que me estaba pasando, la vorágine que estaba metido, y en una de esas me dice, querido amigo, dice, de, tengo dos noticias para darte una es que el universo no cambió el universo sigue respondiendo según esos 12 pasos que vos me enseñaste y la otra es que el que no está aplicando esos 12 pasos sos vos claro sí ustedes ahí ven en mi carta natal que soy ascendente Leo ¿saben lo que es eso para un ascendente Leo? que a quien vos le enseñaste algo te diga que vos no lo estás aplicando que es tu culpa? no, fue una herida mortal a mi ego eh, Sagitario con ascendente en Leo imagínense la herida al ego. Y entonces dije, eso me hizo reaccionar, y dije, yo me tengo que poner en método, con el método voy a lograr comprar la casa, cosa de que nunca más me vayan a decir, mi hija, mi hijo, mi tío se divorció y necesito la casa para él, para ella, para él. Bueno, para ella. Eh... Y entonces empecé a buscar casas para comprar. No tenía un solo centavo, es más, estaba con deuda. Eh, y yo buscando casas para comprar. Empecé, miraba una, miraba otra, miraba la otra. Y entonces, un día recibí el llamado de, de mi cuñada, de la hermana, de mi pareja, diciéndome que ellos había, hacía unos añitos había fallecido el papá y tenían una casa como herencia, los dos, eh, y la tenían en venta, y entonces me dice, si en vez de venderla que con lo que sacamos de la casa, no compramos dos casas, dividimos la casa que era, es muy grande, eh, bueno, era ahora, son dos casas, <ríe> era en ese momento una casa muy grande. Dividimos la casa y, y hacemos dos casas de una. Y entonces yo le digo, sí, me gusta la idea, porque iba a tener la casa que yo quería, como yo quería que fuera. No algo que ya lo hubieran hecho y que yo estaba buscando. Y además era señal del universo de que me estaba dirigiendo bien hacia ese objetivo de no seguir alquilando. Pero yo les dije, no tenía plata no solo para comprar una casa, sino que tampoco para hacer esa reforma. Y como el universo, cuando vos lo trabajás, de una determinada manera, con una determinada forma, siempre responde, y responde con un bonus track. Una gran amiga mía, una hermana para mí, me dijo, yo tengo la plata para prestártela, y me la devolves cuando puedas. Y, y así ya desde hace esto fue hace unos ocho años tenemos casa propia, vivimos en casa propia y, y un día esta amiga mía yo ya lo había empezado a devolver, me dijo, no sabes qué, querido amigo, no me devuelvas nada, te lo regalo. Eso es crear en el universo lo que vos querés. Eso que para cualquiera sería una locura. Quiero acercarme a la cámara a ver si me veo un poquito más claro y que me vean los ojos. Eh, eso que para cualquiera sería una locura. Vos lo vas a poder lograr. Yo lo que sí soy antisecta y antifanatismo. yo no soy fanático eh, entonces te hablo muy muy clarito este no es el único método que existe en el mundo que te hace lograr cosas hay miles hay millones de métodos. Yo este lo creé a mi medida y a mi comodidad. Y a todo el que se lo enseñé, a todo el que vibró para que llegara y se lo enseñara, fue de su medida y de su comodidad. Entonces, de hecho, este método, como es un método un método se vale de muchos sistemas en este método vas a aprender cosas de Ho oponopono, vas a aprender cosas de, eh, de ángeles astrología angelical sobre todo que lo estoy dando este año eh, vas a aprender Cuestiones que tienen que ver con la meditación. Eh, no te hagas problema que yo no soy de meditar dos horas por día, soy sagitario, así que me cuesta meditar. No te hagas problema que te voy a poner a meditar todo el tiempo. Eh, vas a aprender animales de poder, de la tribu Vas a aprender limpieza qui eh, de los incas eh, vas a aprender a sintonizarte con el universo a través de muchos sistemas ¿para qué? para que uses el sistema que necesites en el momento que lo necesites y además de aprender esos sistemas vas a aprender 12 pasos que te van a hacer lograr todo, todo absolutamente todo lo que vos desees lograr en la vida dicho esto concluyo este video de eh, este sábado agradeciéndote que me hayas acompañado si me acompañaste en el estreno bien, gracias, gracias, gracias eh, si no pudiste estar en el estreno gracias por verlo eh, te pido que le des like al video que le des clic a la campanita que te suscribas que dejes un comentario eh, que... que Hagas todo eso para que el algoritmo de YouTube explote y seamos millones eh, los que comencemos a vibrar. Estamos en un momento especial del universo. El sol se va moviendo y cada vez voy quedando más oscura. Yo tendría que mover la cámara para un lado, para el otro, no sé para dónde moverla. Ah, ¿se ¿si la muevo para allá, miren, me pongo de este lado. A lo mejor me ven un poco mejor. <ríe> eh, entonces, estamos en un momento súper, súper, súper especial del planeta. El planeta está cambiando su vibración. Tal vez, si fuera eh, religioso... Diría que esto es el apocalipsis. Y bueno, sí, puede haber algo de apocalipsis. Eh, es el fin de un tiempo para el comienzo de un nuevo tiempo. Yo estoy muy esperanzado en ese nuevo tiempo. Me gustaba más la otra, ¿eh? la otra vista me gustaba más allá, con las tierras de atrás. Eh, bien. Bien. <ríe> eh, yo estoy muy esperanzado en este nuevo tiempo. Yo estoy con muchas ganas de vivir este nuevo tiempo. Eh, y la única manera de vivir este nuevo tiempo es cambiando nuestra vibración interna y vibrando con el universo. O sea, dejándote no llevar por el universo. Porque el universo es muy pesado y te lleva a puesto. Chocas contra el universo. ¿Sí? Sino dejándote fluir en el universo. Que son dos cosas distintas. Fluir con el universo. Hacer fluir tu universo interno, tu universo personal. Dale atrevete a llamarme, los cupos son limitados, quedan muy poquitos cupos ¿por qué son limitados también? y, y que es verdad que son limitados, te lo digo con total sinceridad eh, no es para eh, que sí si o sí si, eh, me llames mañana y, y hagas el taller sabes que no soy muy buen vendedor eh, pero esto es verdad que los cupos son limitados eh, ¿por qué? porque el taller se compone de nueve encuentros grupales que yo con los encuentros grupales no tengo ningún problema, pues se los puedo dar a 100 personas, 200 personas, no me importa eh, ¿sí? eh, el tema central es que además de esos nueve encuentros grupales eh, hay eh, 18 encuentros eh, a lo largo de estos nueve meses, 18 encuentros individuales, personales, con cada uno. Entonces eso me demanda a mí una carga horaria, yo tengo que acordar con cada uno de los que se inscriban en el taller, eh, acordar un día y un horario, eh, que les convenga a ellos y que yo pueda eh, para encontrarnos aproximadamente entre media hora y una hora, 45 minutos es lo normal de estas sesiones eh, eh, ¿por qué? porque ahí, en, individualmente en estas sesiones, trabajamos puntualmente lo que necesita saber de tu carta natal para aplicar en este método y después grupalmente damos la teoría entonces imagínense si yo tengo que dar en un solo mes 200 turnos si tuviera 100 inscriptos por ejemplo tendría que estar todo el día trabajando y la verdad sinceramente no es mi idea de eh, disfrute de la vida estar todo el día trabajando quiero seguir disfrutando de lo que hago y atender en un mes 200 sesiones eh, sería no disfrutar de ninguna de esas sesiones eh, entonces yo soy muy coherente conmigo Gente, nos vamos, nos volvemos a encontrar eh, el martes con el Cono de los ángeles de la Cábala Hebrea y, eh, y el sábado próximo, eh, sábado 11 sale este video, así que sábado 18 eh, yo creo que ya va a ser con Lola y las predicciones para, las predicciones no, a ella no le gusta que diga predicciones, el horóscopo eh, signo por signo para el sol transitando el signo de área eh, Les mando un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar en todo momento. chao chao chau, chau. chau, chau.